Hola a todos, en esta versión de IMT Lazarus, la 1.5211007, vamos a hablaros de algunas novedades que hemos implementado en IMT Lázaro. Os lo contamos. Una de las cosas que hemos mejorado en esta versión ha sido la gestión de los tickets. Si entráis en el menú de soporte y pincháis en tickets, Podréis tanto ver los tickets que tenéis abiertos, solucionados o pendientes de más información. Si queréis abrir un nuevo ticket, simplemente pulsad en el botón de nuevo ticket, seleccionar la categoría, subcategoría, poner una breve descripción y añadir la información relativa a este problema. Le dais al botón de crear ticket y recibiréis una alerta cuando haya una actualización sobre el ticket. Otra de las novedades que hemos incluido en esta versión ha sido la posibilidad de incluir categorías protegidas dentro de IMT Lazarus. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos al menú de configuración y luego a la opción de general, vamos a encontrar todas estas opciones de configuración del servidor de IMT Lazarus. Una de ellas es categorías protegidas. Si seleccionamos aquí cualquiera de estas categorías que encontraremos en los filtros de navegación y le damos al botón verde para guardar los cambios... Significa que estas categorías no van a poder desmarcarse cuando creamos un filtro personal, es decir, los de color naranja. Si queréis asegurar ciertas garantías en vuestro centro educativo o para las familias, podéis marcar las categorías que consideréis, aplicar los cambios y de esta forma, cada vez que se cree un filtro personal, no podrán desmarcarse las categorías que habréis blindado. Para verlo en acción, vamos a ver cómo funciona. Para ello, me voy al menú de Configuración, Filtros y Navegación. Voy a crear un nuevo filtro personal. Le doy al botón de Crear Nuevo, pondré Filtro Personal, Prueba. Le doy al botón verde para crear el filtro y voy a bajar hasta la parte de Categorías. Si os fijáis, en este caso, ahora tengo unas cuantas categorías que son las que he marcado anteriormente, que aparecen con un pequeño escudo y significa que no las voy a poder desmarcar, es decir, estas son las categorías blindadas. Si yo intento desmarcar cualquiera de estas categorías que están blindadas y le doy al botón de guardar, lo que va a suceder es que no se van a desmarcar porque están blindadas desde el centro educativo. Podéis encontrar todas estas novedades y muchas más si accedéis al menú de soporte y pincháis en Changelog. Aquí podréis encontrar todos los últimos cambios de IMT Lazarus y sus plataformas.